Hola amigos, soy Marcelo Di Marco, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección, trabajando con una novela de Eliana Macías, Estamos con Tuti en un párrafo que se las trae. Esto, digamos, que tenemos acá, van a ver lo que va a pasar conmigo cuando lo lea. ¿Mm? Tras días de ausencia combatiendo contra demonios sin nombre y entidades oscuras, el cazador Exandel volvió al castillo. Esperaba encontrarse allí con aquel eterno caos, Últimamente se estaban multiplicando las audiencias. La gente acudía para rogarle soluciones en la lucha contra las potestades malignas que asolaban las cuatro ciudades de la Confederación. Bueno, el tipo, son 34 palabras, y el tipo casi casi se queda sin aire cuando lo lee. ¿Está mal o está bien eso? A ver, a ver, a ver un poquito. Ustedes me habrán oído más de una vez decir, porque lo vi en un libro de Juan Carlos Kramer, ¿no?, Toda eh, oración que, que llega a las 30 palabras, algo va a pasar con la respiración del lector. ¿eh? En aquel libro, ¿cómo lo escribo? Yo lo repetí en alguno de mis libros, no me acuerdo cuál. Pero lo cierto es que es así. A la palabra número 30 las cosas se empiezan a empastar un poco. Ahora, como siempre nosotros decimos que el contexto manda, en este caso también va a mandar el contexto. Acá no estamos describiendo algo plácido, claro, tranquilo, ¿eh? con esa, esa especie de solidez que tienen las cosas sencillas, que se pueden decir con muy pocas palabras, como estas que están acá, por ejemplo, al lado. Tras días de ausencia, combatiendo contra demonios sin nombre, en tierras oscuras, el cazador Alexander volvió al castillo. Miren todo lo que estamos resumiendo ahí. Pero no es de la sencillez que les quería hablar hoy, es precisamente de la cosa encarajinada desde el punto de vista argumental, desde el punto de vista semántico. Fíjense lo que dice acá. Esperaba encontrarse allí con aquel eterno caos. Primera palabra que nos está indicando, digamos que ya no estamos en un terreno fácil, estamos hablando de la palabra caos. Últimamente se estaban multiplicando las audiencias, la gente acudía, ¿eh?, no pusimos la gente acudida en masa, porque es una frase prácticamente una frase hecha. La gente acudía para rogarle soluciones en la lucha contra las potestades, no, no está diciéndole que baje la papa, eh, que baje el carbón, contra las potestades malignas que asolaban las cuatro, no, no estaban solamente eh, habitando las cuatro, estaban asolando las cuatro ciudades, y no solamente una ciudad, cuatro, ¡eh, ¡Hey, Marcelo, qué quilombo! Sí, ya avisamos que era un quilombo. ¿Ve? Acá él se ríe. Claro que avisamos que era un quilombo atómico. Por lo, tanto, por lo tanto, sin llegar a ser un problema para el lector, en la lectura, porque ustedes no, no tienen ningún inconveniente de comprender esto, la sintaxis, querida Ariana, tiene también que representar, simbolizar, acompañar a ese quilombo de elementos que uno está planteando acá. Esperaba encontrarse allí con aquel eterno caos. Últimamente se estaban multiplicando las audiencias. La gente acudía para rogarle soluciones en la lucha contra potestades malignas. Y ya me estoy quedando sin aire ahí, ¿eh? que asolaban las cuatro ciudades de la Confederación. Me siento asolado, me siento eh, enquilombado por aquel eterno caos, ¿no?, de, y porque se estaba, aparte por la multiplicación de las audiencias. Esto es un quilombo, amigo. ¿eh? Entonces la, la respiración del lector acompaña, gracias a la sintaxis y lo largo de la oración, acompaña el desperote supremo que Exandel supone, pues no va a ser así, eso aparte, Exandel supone que va a encontrarse a la vuelta ¿eh? al castillo, ¿eh? cuando vuelva al castillo. Así que, bueno, tranquilos con eso de guarda con las 30 palabras, que a partir de las 30 palabras se empieza a encarajinar. Y bueno, si yo quiero que mostrar algo encarajinado, ¿qué mejor? Mientras el lector no tenga que poner un pulmotor al pobrecito, que tampoco estamos hablando de una frase, una oración de 90 palabras, que las hay, que las hay, allá ellos, por ahí lo necesitan, pero que nadie venga a decirme ay Marcelo vos en un... me pasó hay un programa de decir decís que no se pueden usar no, yo no digo que no se pueden usar más de 30 palabras de una nación lo que yo digo es que prestemos atención porque algo va a pasar y lo que pasa acá es formidable así que esto queda así ¿eh? con 34 palabras, sí señor no hay ningún problema acá estamos acostumbrados a una especie de bipolaridad, si vos no sos de Cristina sos de Macri si sos de Macri, este, no sos de Cristina. Es una cosa... No podés no ser de ninguno de los dos, digo yo. Pues bueno, piénsenlo mucho.